que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre que te vas a reír no es cierto, no hagas caso no es cierto escribiendo 24-7, olvidándome de mis pendientes ya no hay billetes, solo plumas y papeles la letra selecta, entre tanta mierda, conserva tu néctar Tanto De la vida y todo el universo Conectado con el eterno Mi bondad Me regaló esta buena suerte Todo lo que toco lo contagio Con la magia más perfecta No se deje en llevar Solo esa apariencia Mis rimas pegan Suenan bang bang Domino los elementos como han. Conocerán el tiempo de sequía Y la falta de energía Se comerán entre ustedes Así son las Cuando escribo dicen mamá mía, ando buscando tu alegría Para poder llegar a la mía, para poder llegar a la mía Vida clandestina, me trajo poesía Cuando escribo dicen mamá mía, ando buscando tu alegría Para poder llegar a la mía, para poder llegar a la mía En la secundaria me perdí, el mal camino elegí y agradezco ser sí, cuando quieras te Solo domina mi swing sim, sim, sim, sim. Rápido aprendí Por amor escribí Como poeta de letras sobreviví El diablo no me falle Mis asuntos llegan hasta el valle De Tijuana Aquila, soy el mero fighter Soy por todo sin frenes. Soy mi nemesis, ¿Qué decís cuando miras así? Parece fácil, más no es así Bueno, siempre lo fui Entiendo su rencor En silencio disfrutan mi flow core, No tienen core. Y flow terminaré siendo, siendo el más hardcore. hardcore Hard trick, dueles desde la street Facturando mil, todo AC me sale a mí Que se siente no ser suficiente Se creen manzanas, pero por dentro son serpientes A mí no me engañan si me habla bien Así corre su vaina para mañas Me quedan cortos si yeah. pude Pero nunca aproveché de otros para los que viven con el cora roto, lo que ocupo yo me lo consigo. Así corta mi filo, nunca me extravío, solo finjo cuando es necesario. Canto con más fe hasta el rosario. Esta vida siempre la quise a diario. El skate dándole vuelta al escenario. Saludos a los judas que talonean a diario, dejando las drogas sin no olvidar esos son otros que se la rifan diario Vida clandestina me trajo poesía Cuando escribo dicen mamá mi Ando buscando tu alegría Para poder llegar a la mía Para poder llegar a la mía Vida clandestina me trajo poesía Cuando escribo dicen mamá mi Ando buscando tu alegría Para llegar a la mía Para llegar a la mía